Buenas tardes, eh, bienvenidos a la primera actividad académica de la Escuela de Posgrado de la Universidad Francisco Marroquín. Mi nombre es Jesús María Alvarado Andrade y en la actualidad me desempeño como director de la escuela. En esta oportunidad me corresponde inaugurar este, este diálogo que es parte de una serie de actividades que tenemos planificados para este 2022. En 2020 y 2021 la Escuela de Posgrado realizó varios eventos con destacados académicos. Este año se potenciará por cuanto nuestra escuela trabaja arduamente en nuevas propuestas que tendremos la oportunidad de compartir con ustedes en su debida oportunidad. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros al profesor Alfredo Bular González, quien por diversas razones no nos puede acompañar presencialmente, pero que sí gustosamente aceptó gentilmente nuestra invitación de continuar la actividad virtualmente. El profesor Bullard es un destacado jurista con una larga trayectoria en la República del Perú y allende las fronteras de esa querida nación. Pasaríamos mucho tiempo hablando de su, de su larga vida profesional y académica y defensa de principios que esta institución también defiende. Por lo pronto, diremos que se graduó de abogado con la mención sobresaliente por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta además con un LLM por la Universidad de Yale en los Estados Unidos y además es doctor honoris causa por la Universidad Continental. En la UFM es un querido y apreciado profesor y además nos ha visitado varias veces y ha impartido diversas conferencias y algunos estudiantes y profesores leen acuciosamente su obra. UFM Ediciones con Mayra Ramírez, project manager de la escuela también, tiene varios de sus libros a la venta afuera de este salón y en la página de Ediciones. El profesor Bular, de socio de Bular Falla y Escurra Abogados, en su actividad profesional, debe destacarse que fue presidente de la Comisión Técnica del Ministerio de Justicia que redactó la ley peruana de arbitraje vigente. El tema del arbitraje es uno de los temas, uno de los tantos temas que domina, tema que por cierto será objeto de esta charla. Derivada de su dilatada experiencia, actúa en arbitrajes internacionales como árbitro o experto. En su actividad académica es autor de reconocidos libros en la materia, entre otros puede destacarse Derecho y Economía, recientemente publicado y actualizado por la editorial Palestra en Lima, edición 2020. Además, eh, publicó un interesantísimo libro titulado Análisis Psicológico del Derecho, publicado por Editorial Temis, eh, Bogotá, eh, del año 2018, con prólogo del profesor Cass Sonstein. Libro, por cierto, que fue el detonante para invitarlo a esta actividad, que será grabada y reproducida posteriormente para la comunidad de la escuela de posgrado y demás interesados. Por si fuera poco, es autor de otros libros, como Estudio de Análisis Económico del Derecho, publicado por ARA Editores, entre otras obras y artículos en revistas. Le agradezco mucho al profesor Profesor Bular por aceptar la invitación, a ustedes distinguidos invitados y por supuesto al equipo de posgrado y de New Media quien ha hecho posible esta actividad. El profesor Bular dir dirigirá la actividad y puede efectuar las preguntas que estimen apropiadas cuando le parezca, le, le parezca prudente. Es suya la palabra, profesor Bular, y muchísimas gracias. Ok, muchísimas gracias por la presentación. Es un placer estar, aunque no sea de manera presencial, con ustedes nuevamente, eh, la, la, la Universidad Francisco marroquín Barroquín es, no sé si llamarla segunda, primera, tercera casa, pero es una casa muy querida, eh, a la cual por suerte he tenido la oportunidad de ir varias veces, lamentablemente por razones profesionales no puedo ir en esta oportunidad, pero eh, va a ser un placer compartir con ustedes algunas ideas sobre arbitraje y, y psicología y persuasión, que son los elementos que vamos a trabajar. Va a ser una charla diferente sobre arbitraje, vamos a hablar un poco de ¿Qué elementos eh, se suelen utilizar o pueden utilizarse a partir de la psicología y de otras ciencias para poder ser más persuasivo en un arbitraje? Eh, la pregunta que, que vamos a tratar de responder en, estas, en esta charla es eh, ¿Cómo toman las decisiones los jueces y los árbitros? Vamos a concentrar principalmente en los árbitros, pero hay muchas de las cosas que vamos a decir son muy útiles para los jueces. Uno tiende a pensar que los jueces, la siguiente, eh, son... A, Resuelven así, digamos, con una estructura absolutamente lógica y racional. Pero eso en realidad no es así. El cerebro humano es más complejo que simplemente una estructura lógica. La siguiente. El cerebro humano se parece más a, a esto, a un conjunto de elementos de distinto tipo, algunos de los cuales vinculados a racionalidad, pero otros vinculados a elementos emocionales, intuitivos, instintivos, que influyen muchísimo en la forma como tomamos decisiones. La siguiente. Eh, lo, que, lo que voy a, a decir, eh, posiblemente los neurocientíficos me dirían que es una simplificación, y es una simplificación, pero ayuda a entender el punto que quiero hacer. El, el cerebro humano puede ser dividido en el hemisferio izquierdo y en el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es el que controla la racionalidad, la lógica, eh, la lógica jurídica, ¿no?, y el hemisferio derecho controla las emociones, la intuición, las, eh, los instintos, las emociones. El hemisferio izquierdo controla el lado derecho de nuestro cuerpo, está cruzado, y el hemisferio derecho controla el lado izquierdo de nuestro cuerpo. El hemisferio derecho es 13 veces más rápido en reaccionar que el hemisferio izquierdo. Es decir, las emociones y los instintos reaccionan 13 veces más rápido que la razón. Nuestras primeras reacciones son intuitivas o emocionales. Y esto ocurre cuando, por ejemplo, hay un temblor, un terremoto. Nuestro cerebro, mientras está procesando qué hay que hacer, nuestras emociones, el miedo, nos hace pararnos y corrernos. Y correr. ¿no? y evitar que esto, que esto ocurra y lo mismo pasa si se cae un vaso de agua automáticamente reaccionamos sin haber pensado lo que estamos haciendo nuestro cerebro está programado para tomar decisiones muy rápidas en ciertas circunstancias esto lo había dicho ya Adam Smith en su, en su libro la teoría, la, la teoría de los sentimientos morales en la cual nos decía que las primeras reacciones son emocionales y que luego el espectador imparcial le hace la razón interviene para atemperar, moderar pero la primera reacción es emocional y esto es muy importante para entender cómo funciona el cerebro y cómo funciona la persuasión en un caso arbitral. La siguiente. Hay un proverbio chino que dice que los jueces deciden por 10 razones. La siguiente. De las cuales 9 nunca se sabrán. Y es verdad, cuando uno ha participado en mi actividad como árbitro, se da cuenta que los árbitros discuten muchas cosas que nunca están en el laudo, Que provienen de emociones, sensaciones o impresiones que las partes les han dejado durante el caso. La siguiente. Y hay distintos factores que afectan estas decisiones, que no son solamente jurídicas. Y eso es un poco lo que vamos a, a tratar de analizar en el tiempo que nos queda. Hay algunos factores biológicos. La siguiente. La siguiente. Vamos a pasar a la siguiente. En Israel se hizo un experimento muy interesante. Muy interesante. La siguiente. En ese experimento se analizaron 1.122 decisiones judiciales. Eran decisiones tomadas por jueces de ejecución penal. Es decir, jueces que tenían, en el caso del experimento, que les a, el trabajo, la investigación que se hizo, tenían que decidir entre dar o no libertad condicional a un reo en cárcel. ¿Por qué se escogió estas decisiones? Porque eran decisiones on-off, o lo sueltas o lo dejas en cárcel. Entonces eran decisiones muy sencillas y se quería ver cómo decidían los jueces. La siguiente. En esas decisiones, lo que ustedes ven en esta gráfica es distintas decisiones que se toman a lo largo del día por cada juez. ¿Y qué ocurre? Ustedes se darán cuenta en la parte de más arriba comienzan a haber muchas decisiones de libertad. Arriba están esas decisiones de libertad condicional. Y luego se van dando cuenta que las decisiones van cayendo a lo largo del día y de pronto vuelven a subir. Y devuelven, vuelven a bajar y vuelven a subir y vuelven a bajar. Y la pregunta es ¿por qué durante el día...? Comienzan a darse decisiones con más frecuencia, con menos frecuencia de libertad y de pronto saltan y trató de identificarse algún factor para con el cual correlacionar estos números. Algunos dijeron o trataron de identificarlo en la complejidad del caso, no encontraron correlación. En el tipo de delito no encontraron correlación. En el tipo de, de juez tampoco encontraron correlación. La única correlación que encontraron, la siguiente. Es que, ahí ven, 70% a comienzo del día de libertad condicional va cayendo a 20% y vuelve a subir a niveles similares. La única correlación que encontraron, la siguiente. Pueden dar la, Ahí está. Es que los jueces habían comido. Es decir, cuando el juez comía, automáticamente aumentaban las libertades condicionales. Por supuesto que ningún juez colocará eso en una decisión. Y por supuesto nadie se dará cuenta que eso es así. Ni siquiera son conscientes de que eso es así. Pero esto tiene una explicación en cómo funciona el cerebro. La siguiente. Eh, y, y esto es lo que explica. Los, las, las, las conforme iban comiendo, liberaban. Conforme iba pasando el día, volvían a, eh, o bajaba el número de, de, de libertades condicionales. La siguiente. Y esto tenía que ver nuevamente con la comida. La siguiente. Y los, uno de los autores del, del, del estudio que es Dasinger decía, la justicia termina siendo lo que el juez comió en el desayuno, o el árbitro comió en el desayuno. La siguiente. Y esto de, de, de esto dependía la libertad de las personas, ni siquiera una controversia comercial. La siguiente. Y la explicación es muy simple. El cerebro ha, es consecuencia de un proceso evolutivo. En ese proceso evolutivo, el cerebro ha ido perfilando qué cosa, cómo... Mejorar la supervivencia. Entonces, cuando el cerebro le falta energía, automáticamente manda la señal de decir no nos preocupemos de otras cosas que obtener energía, es decir, comer. En consecuencia, durante, es igual muy similar a cómo funciona su celular. Cuando el celular tiene batería baja, ¿qué hace? Desactiva ciertas funciones, ¿no es cierto? Lo hace automáticamente, está programado para eso. El cerebro es igual. Entonces, cuando ustedes tienen hambre, desactivan ciertas funciones, entre ellas... Reducen la capacidad de pensar o de razonar y para dar una libertad condicional hay que pensar en por qué libero un reo y tengo que hacer un argumento mucho más fuerte que simplemente decir que se queda en cárcel y la consecuencia de eso es que se liberaban más reos eh, cuando uno había comido que cuando no había comido porque el cerebro identificaba que había eh, nutrientes en la sangre y como consecuencia de eso tomaba decisiones diferentes. Esto les ha pasado a ustedes cuando tienen hambre y no se pueden concentrar en la clase o no pueden concentrarse en lo que están haciendo y comienzan a pensar en qué cosa quieren comer. Y esto es algo que el cerebro maneja automáticamente a través de un proceso evolutivo. La siguiente. ¿No? Y esto lo había dicho Charles Darwin. ¿No? Lo que ocurre es que en la prehistoria, las, aquellos individuos que desarrollaron la propensión a comer cuando tenían hambre y desarrollaron este sentimiento de hambre, sobrevivieron más. Y esos genes nos han llegado hasta hoy día. La siguiente. La siguiente. Y entonces a través de la, de, la, de, la, de, la, de la evolución se fue desarrollando una racionalidad profunda. No es que las emociones no tengan un elemento de racionalidad, lo tienen. Es una racionalidad automática que reacciona frente a ciertas circunstancias. Peligro, reacciono. Un tigre me ataca, corro. El que no corrió, murió. Y al morir no se pudo reproducir y al no poderse reproducir, sus genes no quedaron. Lo mismo pasa con el hambre. ¿no? Lo mismo pasa con el hambre. Quien no reaccionó o no tenía genes propensos a desactivar otras funciones y preocuparse en la supervivencia y comer, esas personas sobrevivieron menos. La siguiente. Entonces acá tenemos una primera, una primera conclusión. ¿Puedo pasar a la siguiente? Y es, en realidad es importante que los árbitros se hayan comido antes de decidir un caso o para atender a una audiencia. Y es importante, y por eso se explica muchas veces lo que, lo que están familiarizados con el arbitraje, por se suelen conocer, colocar tantos coffee breaks y sanguchitos para que las personas estén atentas durante, todo el, durante toda la audiencia. La siguiente. Eh, la siguiente. Vamos a pasar a la siguiente. La siguiente. Esto que es evolutivo, tiene un montón o, dis, o diversos impactos en la forma como decidimos. Y vamos a analizar algunos. No tenemos tiempo. Se han identificado más de 160 sesgos psicológicos que influyen en las decisiones que tomamos. Yo voy a analizar algunos que están más relacionados con la posibilidad de la decisión y por qué hay que tenerlos en cuenta al momento de analizar un caso. Sesgo de retrospectiva. El primero que voy a analizar. La siguiente. ¿Qué es el sesgo de retrospectiva? Es la tendencia de la gente, con conocimiento del desenlace de un evento, a creer falsamente que podía haber predicho el mismo desenlace. Esto se ve, por ejemplo, en los que son aficionados al fútbol, cuando un entrenador hace un cambio, hace el cambio y luego el equipo, luego del cambio, le meten un gol. Y automáticamente todos echamos la culpa al entrenador por haber tomado la decisión, porque ya sabemos que el equipo perdió. Pero eso es porque conocemos el desenlace. Lo que ocurre, pero ese desenlace no lo conocía el entrenador cuando tomó la decisión. Él tiene que tomar la decisión sin conocer qué cosa iba a pasar. Entonces, juzgamos al entrenador con lo que sabemos hoy y lo juzgamos con una, eh, de una manera tan estricta sin considerar que el momento que él decidió, él no sabía el desenlace. Pero nosotros tendemos a ver el desenlace de otra manera. ¿Y esto qué significa? La siguiente. Esto significa que cuando hacemos un juicio un árbitro, hace un juicio, y por ejemplo tiene que evaluar la culpa de alguien, si ya conoce que la persona causó un daño, tiende a pensar que la persona lo hubiera podido evitar, porque ya conoce el desenlace. Y al creer que es, conoce el desenlace, sesga su decisión y olvida que la persona que tomó la decisión no tenía la información del desenlace al momento de, de, de, de, de que tomó la decisión. Y acá hay un ejemplo que se hizo con abogados y estudiantes de derecho. Se les puso el siguiente supuesto. Un puente. Es un ejemplo, un, un experimento hecho por Camín y Ratzlinsky. Un puente. Entonces se les decía, mira, una precaución para preservar el puente es tener un operador del puente que esté vigilando continuamente el puente. Entonces les dan, a todos les dieron una información común. Esa información, ¿cuál era? Hay un puente. Hay ciertos riesgos, se les explicaban los riesgos, se pueden mediatizar esos riesgos con un operador. A todos se les dio la misma información, pero a un grupo se le dio una información adicional. La siguiente. A un grupo se le dijo que el puente se había caído y al otro grupo no. Es decir, unos tenían que juzgar ex ante, mientras los otros tenían que juzgar sabiendo que el puente se había caído. Y interesantemente, con la misma información idéntica, salvo el conocimiento de que el puente se había caído, la siguiente, el resultado es distinto. Había un grupo de control a los que no se les informó del derrumbe del puente y a los que se les informó. Y fíjense lo que ocurre con los resultados. La siguiente. Solo el 24% del grupo de control concluyó que había que contratar un operador. Pero los que sabían que el puente se había caído llegaron a la conclusión que el 54%. Tenía, ese 54% tenían que haber contado un operador, es decir, el sesgo de retrospectiva marca tu decisión sobre qué cosa es lo que debes hacer en una circunstancia dada porque ya sabes lo que pasó y los árbitros y jueces enfrentan eso todos los días porque todos los días resuelven cuando ya saben el desenlace ya hubo el accidente, ya hubo el incumplimiento, ya se dio el, el, el, la, la falla de la maquinaria que yo había entregado y sabiendo el desenlace, juzgan la conducta de manera bastante más exigente que si no hubieran sabido el desenlace. La siguiente. El control del riesgo es juzgado drásticamente en retrospectiva. Esto también es evolutivo. Tiene que ver con que en, la, en, en un mundo prehistórico donde no había mucha información, la única información que tienes es lo que ha pasado. No tienes banco de datos. Entonces, es la mejor información y nuestro cerebro funcionaba con la mejor información disponible. Pero hoy día tenemos más información. Y entonces, yo he tenido casos en los cuales he tenido que hacerle esta explicación a un tribunal arbitral para que entienda que lo pueden estar sesgando con la explicación. La siguiente. La siguiente. Vamos a pasar a la siguiente. Otro punto. El efecto o los sesgos generados por las emociones. La siguiente. Hay que contar historias emotivas. No se trata de llorar en, la, en una audiencia, pero hay que mostrar que hay emotividad. Que mi cliente es una persona de carne y hueso que está sufriendo las consecuencias de un acto. La siguiente. Y las emociones influyen en nuestras decisiones. La siguiente. Y esta, esa es la que quería ver con ustedes. Hay una imagen sangrienta. La siguiente. Esta es peor. Ustedes tienen una reacción emocional a lo que han visto. Asco, indignación, fastidio de lo que están viendo. He generado una emoción en ustedes mostrándoles esta imagen. ¿Por qué es esto relevante? La siguiente. Hay un experimento también hecho por Ricky Goldman en el año 2006. Vayamos a la siguiente. En ese experimento se, a, se separó también a dos grupos de abogados. En, eh, pasemos a La siguiente a los grupos de abogados, en dos grupos, a los cuales se les mostró este tipo de fotos de la escena del crimen. Sangre, la siguiente. Sangre. ¿Qué cosa concluye con ustedes, ustedes viendo esto? Que el asesinato fue sanguinario, cruel, ¿no? ejecutado con una crueldad inhumana. Pero esto no les dice nada de quién fue responsable. Ustedes no ven aquí la foto del causante, ni ven un cuchillo en la mano de alguien. Solo saben cómo fue, no saben quién fue. Bueno, se armó un expediente con pruebas. Esas pruebas incluían testimonios, pericias, declaraciones, eh, atestados policiales. Y los dos expedientes eran idénticos, salvo por un factor, la siguiente. En un grupo de expedientes se incluyó fotos sanguinarias que no decían nada de quién había sido el criminal y se les preguntaba, ¿es culpable o no? Al grupo al que no se les puso las fotos, solo el 8.8 encontró que era culpable. Al que se les puso las fotos, 41.2. ¿Eso qué significa? Que estas imágenes sangrientas impactan en el criterio de decisión, a pesar que no contienen ninguna evidencia sobre quién fue el asesino. ¿Y esto qué significa? Que se puede manipular a un tribunal, judicial o arbitral, utilizando imágenes, esto los abogados lo saben, lo saben intuitivamente, pero está demostrado con experimentos o con, con pruebas de este tipo. Y esto qué quiere decir? Que también hay que amortiguar esos efectos y ser consciente si eres árbitro, de que te pueden estar sesgando emocionalmente. Y si eres abogado, evitar que se sesgue emocionalmente a los árbitros. La siguiente. Y esto tiene que ver con, una, con un efecto muy simple, la ira y el enojo generan, esta es una emoción que es generada por las fotos, genera automáticamente el deseo de culpar al responsable y esto genera la necesidad de interactuar para corregir la injusticia. Y eso a veces nos hace perder la perspectiva de si estamos condenando o no a la persona que efectivamente cometió el crimen. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Vamos a avanzar un poco más. Entonces, esto significa que hay que también apelar a las emociones y evitar que la otra parte distorsione también consejos eh, manipulando al tribunal. La siguiente. Y esto es un tema muy interesante. Es un experimento, lamentablemente no les puedo pasar el video, pero es un experimento muy interesante eh, que tiene que ver con justicia. ¿Y qué es la justicia? En este experimento, si lo pudiéramos ver, verían ustedes una jaula con dos monos. El mono de la izquierda y el mono de la derecha. El mono de la izquierda, ¿no? o bien dicho, los dos monos les entregan apio para comer. Entonces los monos, para recibir el apio, tienen que tomar una piedrita que está dentro, unas piedritas que están dentro, y cada vez que ellos entregan una piedra, les entregan un apio. Y todo funciona muy bien. Entregan la piedra, entregan el apio, entregan la piedra, entregan el apio. En un momento... Al mono de la derecha no le dan apio, sino le dan una uva que es más rica que un apio. Y al mono de la izquierda le vuelven a dar apio. Y si vieran el video, verían que el mono se indigna y comienza a golpear la jaula y termina devolviendo y tirando el apio de regreso. Se indigna. Los abogados discutimos mucho sobre qué es la justicia. Cada, dar a cada quien lo suyo, pero nadie sabe muy bien qué es eso. Si no defines qué es lo suyo, la definición no nos sirve de mucho. Estos monos tienen en la base, o este mono que reacciona de esta manera, tiene en la base un concepto intuitivo de justicia. Hay algo injusto, no se, no se sabe si es justicia distributiva, si es justicia meritocrática, pero algo de injusticia siente que lo indigna. Y si ustedes ven cómo reaccionamos cuando tenemos una situación injusta, se darán cuenta que la reacción que viene es la ira. Es decir, la injusticia gatilla la ira. Y la ira es una emoción cuya función es llevarnos a interactuar para corregir una situación. Cuando nos molesta algo, corregimos. Cuando una persona nos molesta mucho, podemos gritar, podemos insultarla e incluso le podemos pegar para corregir lo que está ocurriendo. Es una reacción emocional. Bueno, la ira gatilla la necesidad de corregir la situación que genera la ira. Esto está estudiado psicológicamente. La siguiente. Y claro, en el fondo los abogados no estamos muy, no tenemos muy claro qué es la justicia, porque tratamos de encontrar que la justicia es un concepto. Puede ser que hay un concepto de justicia, pero yo creo que la justicia es básicamente una emoción. Y en consecuencia hay elementos emocionales de la justicia. Y ojo, esto no quiere decir que la justicia sea irracional, porque evolutivamente, yo les pongo un ejemplo, ustedes están haciendo cola para comprar una entrada, y una persona se cuela y se pasa delante de ustedes. ¿Qué, ¿Qué sienten ustedes? Ira. Es injusto que se cuele. Y automáticamente reaccionan para tratar de corregir esa situación. Alguien les ha quitado su derecho. Y eso los lleva a interactuar para corregir eso. Lo mismo que pasa cuando alguien se mete en tu propiedad. Cuando alguien se mete en tu propiedad. Evolutivamente las personas que defendieron su propiedad y que vieron, la vieron afectada por otro y reaccionaron, sobrevivieron más. La gente discute si la propiedad tiene o no un origen natural. Si podemos discutir si tiene un origen divino, natural, pero la evolución es natural. Y entonces la evolución puede conducirnos a reaccionar como injustos ante ciertas situaciones. El ser humano es territorial, es un animal territorial. Defiende su espacio. Y eso posiblemente es ahí uno encuentre la fuente de la propiedad en el carácter territorial y encuentre en la ira generada por una situación de vulneración de ese carácter territorial que tenemos, encuentre la explicación de la propiedad como la conocemos hoy día y de la forma como interactuamos. Lo importante es que uno puede darse cuenta, como dice Camaroni, que la ira puede ser la quinta esencia de la emoción judicial. Los seres humanos, incluidos los jueces, se molestan cuando perciben que un agente racional ha cometido un acto ilegítimo. Tal experiencia de ira genera el deseo de reprimir y asignar un castigo y facilita las acciones necesarias para poner en práctica tal deseo. La siguiente. Esto, la siguiente, esto básicamente dice lo mismo. La siguiente, vamos a pasar a esta parte. La siguiente. Y entonces uno puede decir que aquellos individuos o grupos de individuos que se sienten ira, cuando alguien toma, por ejemplo, su propiedad, sobrevivieron con más frecuencia, como diría Darwin, y en consecuencia la propiedad se desarrolló como una institución, como una emoción de injusticia que genera una sensación de injusticia y a su vez como una institución como la que es hoy día recogida en los sistemas legales. la siguiente Y las reacciones de los árbitros funcionan así. Empatía. La empatía es otro elemento importante. Muchos abogados creen que gritando y agrediendo mejoran su posibilidad de persuadir. Eso es un error. Al contrario de lo que se cree, el ser empático, es decir, agradable, comprender a la otra parte, ser educado con la otra parte, suele ser un elemento que aumenta la persuasión. Porque conecta mucho mejor con los tribunales o con los árbitros o con los jueces cuando uno es empático el grito distancia y al contrario genera reacciones negativas la siguiente los jueces no son robots y reaccionan frente a personas que les son más empáticas de mejor manera que frente a otras la siguiente y acá les pongo un ejemplo este es un experimento que también se hizo se colocó un folleto a la entrada de un cuarto donde las personas iban entrando y les pusieron este folleto que decía 232 millones de africanos mueren de hambre, 3.1 millones de africanos, de niños mueren de, de, al año por desnutrición. La siguiente. ¿Cuánto donarías para resolver este problema? La siguiente. Y a otros se les puso este, este folleto. Raque es una niña de 4 años, sufre de desnutrición, está muriendo de, de hambre. Y está la foto de Raque. Por supuesto que la información contenida en la anterior es mucho más grave. Muchísimo más grave. La siguiente. Pero le pero volvieron a preguntar a los que vieron la foto cuánto donarían. ¿Y cuál creen ustedes que recibió más donaciones? La siguiente. La foto de Rakia, la siguiente. Recibió 169 dólares de donación promedio frente a 70 dólares de la primera que tenía data posiblemente más impactante. Nuevamente recurro a Dan Smith y los Sentimientos Morales. Adam Smith lo decía de manera muy clara. La empatía nos genera ciertas reacciones. Incluso cuando a alguien le duele algo, reaccionamos de esa manera. La siguiente, ahora lo vamos a ver en un instante. La empatía es colocarse en el lugar del otro. Y si tú consigues empatía del árbitro con tu cliente, mejoras tu posibilidad de convencerlo y de persuadirlo. Así consigues, si generas una situación de agresividad, donde al contrario te distancias y te vuelves antipático. La siguiente. Porque la, la empatía es la identificación mental y afectiva con un sujeto con el estado de ánimo de otro. La siguiente. Pero la empatía no es una mera emoción. Es un, es, tiene una base neurológica. Hay unas neuronas que se conocen como las neuronas espejo. Esas neuronas espejo tienen una función muy particular. Se descubrió un experimento con unos monos a los cuales se les colocó unos cátodos en el cerebro y se les daba de comer y se veía dónde reaccionaron. Pero de pronto, de pronto, uno de las personas que le daban de alimentar a uno de los monos comió y el mono regeneró generó la misma reacción de satisfacción viendo a alguien que él apreciaba porque le daba comida a comer, porque el mono es empático con esa persona. La empatía es aquella situación en la cual nosotros reaccionamos con los mismos sentimientos que otra persona tiene, por ejemplo, cuando tú ves a tu hijo llorar, te pones triste. Cuando ves a tu hijo reír, te pones alegre. Es más, puedes identificar rasgos de su, de su forma de ser, de su voz. Identificas que es así y automáticamente desarrollas una sensación de auxilio hacia él. Te vuelves empático hacia él. Bueno, lo mismo pasa cuando uno está en un tribunal. El tribunal puede identificar señales de empatía. Por ejemplo, una cosa que es muy empática es mirar a los ojos. Mirar al tribunal es una forma de transmitir empatía. Preocupación. Ayuda al tribunal, colaboración con el tribunal, colaboración con la contraparte, lo cual es muy bien vista por el tribunal. Y eso mejora los niveles de persuasión porque conecta y genera sensaciones gratas en la persona que está recibiendo la información. La siguiente. Pasemos a la siguiente, porque esto es un video. ¿no? Y esto es lo que les contaba Dan Smith. ¿no? Dice qué tan fuerte es nuestra consideración que concebimos o nos vemos afectados por lo que siente la persona que sufre al ponernos en su lugar, puede ser demostrado mediante varias observaciones obvias. Cuando vemos un golpe a punto de ser descargado sobre la pierna o el brazo de otro, naturalmente encogemos o retiramos nuestra pierna o nuestro brazo. ¿No les ha pasado alguna vez? Y cuando el impacto se produce, lo sentimos en alguna medida y nos duele también a nosotros. Mi hermano está acá cerca, lo han operado de la rodilla. No saben la cantidad de veces que yo siento dolor en la rodilla cuando veo que él hace un gesto. Esas son las neuronas de espejo, que generan un espejo de emociones. Y eso es muy importante cuando estás tratando de convencer a alguien de algo. Ser empático. Porque si tú le transmites emociones, generas simpatía con la posición que le estás planteando. Y eso es un elemento muy importante cuando uno se presenta a un tribunal. No gritar, no elevar la voz. Hay que hablar con contundencia, sin duda, y con claridad pero mostrar empatía al tribunal, conexión con el tribunal, concentrarnos en el tribunal, concentrarnos en contar nuestra historia y explicarle por qué es importante que entienda nuestra historia. La siguiente. La siguiente. ¿Cómo generar empatía? Contando una buena historia. La verdad, las teorías legales no son muy empáticas. La siguiente. Las teorías legales no son muy empáticas. Lo que son empáticas son las historias. Uno se entretiene cuando uno le cuenta una historia. Un buen, una buena abogacía frente a un tribunal arbitral es qué historia voy a contar. Uno tiene que contar su historia. Uno tiene que armar una historia. Una historia atractiva, que entretenga, que capte y que resalte los elementos emotivos, no solamente jurídicos. No estoy diciendo, ojo, que la, la, la argumentación jurídica no es importante, es muy importante, pero tiene que estar montadas sobre una historia bien contada, que genera empatía, que genera simpatía con lo que, está, con lo que ha ocurrido para la parte que yo defiendo. La siguiente. Eh, la siguiente. La siguiente. Esto, esto no lo pongo. Vamos a y eso tiene que ver en qué digo, cómo lo digo, cuándo lo digo. La siguiente. Y para saber contar una buena historia. La siguiente. Lo que emociona, como les decía, son las historias, no los hechos aislados. Estos escritos dicen: el 4 de octubre pasó tal cosa, el 5 de octubre pasó tal otra. No, no son empáticos, hay que contar una historia. Como la caperucita y el lobo. Uno Se imagina la, la caperucita, día 1 la caperucita sale, día 2 el lobo se lo encuentra, día tres, eso no, no te tira a nadie, no engancha con nadie. Hay que contar el lobo feroz que era, y uno engancha. Y por eso es que a los niños les interesan los cuentos y no les interesan los hechos aislados. Porque no generan empatía. Y entonces uno tiene que saber contar la historia. La siguiente. ¿Y cómo se cuenta una buena historia? Ya les había dicho a la de la siguiente. Tiene que ser creíble, entretenida, con los argumentos necesarios, precisa, visual. Eso es muy importante. El PowerPoint no debe ser puro texto. Tiene que mostrar gráficas. Uno se entretiene más cuando lee un cómic que cuando lee un libro. Hay libros muy entretenidos, sin duda. Pero es mucho más fácil captar la atención con figuras. Gráficas, líneas de tiempo, comparaciones de textos. Eso ayuda muchísimo a que la historia sea mucho más entretenida. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente todavía no vamos a ver. La siguiente. Y la historia más importante es la del tribunal. Entonces uno tiene que generar empatía para que el tribunal compre tu historia y la asuma como suya. Pasemos a la siguiente. Entonces el arte consiste en hacer que la historia del tribunal sea lo más parecida a la tuya. La siguiente. ¿No? Escribe y habla como publicista. Y esto acá les voy a dar un consejo eh, práctico. La siguiente. La siguiente, la siguiente, usa un eslogan. Cuando tienes un caso, tienes que ponerle un eslogan a tu caso. ¿Qué es un eslogan? La siguiente. ¿Cuál es tu eslogan? La razón, no jurídica, la razón de sentido común por la que tu cliente debería ganar. Por ejemplo, a una abogada, que yo era árbitro en ese caso, usó un muy buen eslogan para su caso. Era una empresa que había tenido una serie de problemas porque era un contrato de construcción y su contraparte no le entregaba los planos, no le daba las autorizaciones. Entonces, no avanzaba. Su eslogan fue, esta es la historia sin fin. Sencillito. Razón de sentido común por la que mi cliente debe ganar. Señores miembros del tribunal, pónganle fin a la historia sin fin. Esto no quiere decir que tengas que repetir tu eslogan 20 veces. De repente no tienes que decir ni una, pero es la idea que tú quieres vender. Esta historia sin fin tiene que terminar. Alguna vez yo tuve un caso también en el que tenía que convencer a un tribunal que ordenara la liquidación de una empresa. A nadie le gusta liquidar una empresa. ¿Pero por qué? Porque se pierden puestos de trabajo, etcétera, etcétera. El eslogan que usamos fue más vale un final horrible que un horror sin fin. Más vale que usted tome esta decisión difícil de liquidar la empresa a que deje que la empresa siga acumulando deuda y siga acumulando pérdidas y siga perjudicando a los acreedores. Póngale fin a esta historia. Es preferible un final horrible. Sí, es horrible. A un horror que no tiene fin. Y ese eslogan ayuda a vender la idea. Y si ese eslogan es empático, mejor aún. La siguiente. Y en consecuencia tu defensa tiene que ser memorable. Y por eso tiene que ser una buena historia. La gente no se acuerda de datos aislados. La gente se encuentra de un relato. no La gente en, en, en, encaja con el relato. Y eso significa... Que en, la, en, la, en, la, en el discurso uno tiene que armar ese relato. La siguiente. Y esto también tiene que ver con otro elemento. Escribir párrafos cortos. Esto cuando vas a hacerlo por escrito. no La siguiente. ¿Qué imagen prefieren? ¿La de la derecha o la de la izquierda? Les puedo asegurar que la mayoría han escogido la izquierda. ¿Por qué? Se ve más ligero, ¿no? Se ve más fácil. Ya, así se ven los escritos cuando te presentan. Cuando te presentan un escrito con unos párrafos largos y pesados, uno se inhibe. Cuando uno te presenta párrafos cortos, es mucho más entretenido. Uno siente que es más fácil de leer. A pesar que el texto sigue igualito. De hecho, acá les cuento un, un, un, una historia, alguna, una, más que una historia. Un tip que alguna vez me comentó una persona que es especialista en redacción. Cuando uno lee grandes volúmenes de información, tiende a leer en diagonal. ¿Cómo se lee en diagonal? Comienzan a leer las primeras dos líneas y si no hay nada interesante, te saltas al siguiente párrafo. ¿No han hecho nunca eso? Y a un árbitro que tiene que leer escritos de 200 páginas, hace lo mismo. Si ustedes hacen párrafos largos, a la hora de saltarse al siguiente párrafo se va a saltar 10 líneas. Si ustedes hacen párrafos cortos, se salta una línea o ninguna. Entonces consiguen que lea mucho más usando párrafos cortos que párrafos largos. Y es bien sencillo hacer párrafos cortos. Ponen Enter a la computadora y automáticamente parten el párrafo. Y se van a dar cuenta que no pasa nada y que se lee perfectamente bien. Y eso va a hacer que el texto sea mucho más atractivo para quien lo lee. La siguiente. Evitar el uso de conectores. Esto lo voy a tocar muy rápidamente. Los abogados tendemos mucho a usar conectores. Es decir, el sin embargo, a mayor abundamiento. La siguiente. Y los conectores, la verdad, no contribuyen mucho al texto y, y, y le hacen perder contundencia. Con, con pasemos a la siguiente. ¿No? La, pasemos tomas. Vamos al siguiente, al siguiente párrafo. Claro, esto es un párrafo. El siguiente, perdón. La siguiente. Eh, la siguiente. Este es un párrafo persuasivo de un escrito real. La primera versión es como lo trajeron primero, cuando antes que yo lo revisara. La siguiente. Está yendo. Ahora bien, no ABC y los demás contratistas que estaban bajo su responsabilidad realizaron acciones que al interferir con el cronograma, en ese sentido la contraparte. Miren lo que pasa si borro los conectores. La siguiente. No pasa nada. Y el texto es mucho más fluido y más directo. ABC o los demás contratistas que estaban bajo su responsabilidad realizaron actos que al interferir en el cronograma y trabajo de implementar generaron impactos negativos. La contraparte se comprometió. El conector no ayuda. No estoy diciendo que nunca se usa un conector. Puede ser que sea necesario, pero tendemos a abusar del conector y el conector le hace perder fuerza al texto y hace que el texto se sienta más distante. El otro es más contundente. La siguiente. Y este, eh, voy a ver, voy a ponerles dos ejemplos más y con eso ya pasaríamos a las preguntas. Este se llama el anclaje. Ese es otro sesgo. ¿Qué es el anclaje? El anclaje es la capacidad que tengo de fijar una idea en alguien utilizando por ejemplo un número la siguiente y voy a explicarles el efecto anclaje con un ejemplo real que este, este experimento lo apliqué yo aunque se basa en otros experimentos similares la siguiente esto lo apliqué a un grupo similar a ustedes les coloqué el ejemplo pasemos a la siguiente vamos a avanzar una más pasemos a la siguiente aplicación práctica este es el ejemplo este es, yo le mandé unos correos a grupos como, como de ustedes y les pedí que resolvieran este caso. Lo que pasa es que todos creyeron que habían recibido el mismo caso, pero no. El caso tenía ligeras diferencias. El caso era que Pablo, conductor de una empresa de transporte, atro, eh, y Martín es un niño que va al colegio. Cuando intentaba cruzar la, la pista, Martín es atropellado por el camión de Pablo. Pablo iba a exceso de velocidad. Como consecuencia del accidente, Martín ha quedado paralítico. Su familia ha demandado a Pablo y a la empresa de transporte. Usted es el árbitro o el juez que tiene que decidir el caso. Y ya sabe que va a declarar fundada la demanda, que es responsable. Pero le queda pendiente definir la indemnización. Y lo que usted quiere hacer, la ley lo permite, es fijar un daño punitivo. Es decir, una especie de indemnización sanción para que no se vuelvan a repetir estos, hacho, estos hechos. Entonces asume que la ley permite fijar libremente una indemnización que sea compensación más penalidad. Pero lo separamos en tres grupos. Al primer grupo solo se le pusieron estos hechos, como están en la, en, la, en, la, en, la, en la lámina. Al segundo grupo, que se le llamó grupo anclaje, se le puso un ancla. Se le dijo que en el pasado los jueces habían dado indemnizaciones de 750 mil dólares. Y al tercer grupo se le puso un anclaje absurdo. El camión de Pablo vale 8 mil dólares. ¿Qué tiene que hacer el valor de Pablo con el valor de, de la indemnización? Nada. Lo primero, sí. Sí. Los segundos tienen nada que ver. Fíjense el resultado. La siguiente. El grupo de control, es decir, los que no tenían ancla, fijaron una indemnización de promedio de un dólares. El grupo anclado con 750.000 mil puso una indemnización de un Al grupo que se le dijo que el camión valía ocho mil dólares solo fijó una indemnización de 187.000. mil. Con una ancla absurda. Es decir, nuestro cerebro a veces nos engaña y no nos hace razonar adecuadamente porque vemos un número y el número nos jala. Y los abogados lo saben, por eso es que los abogados inflan las indemnizaciones de las demandas, para tratar de impresionar a los jueces o a los árbitros. La siguiente. Eh, voy a pasar, no voy a ver el 6, sino voy a ver el caso 7. Vamos a pasar varias láminas para, y con eso terminamos. La siguiente, la siguiente. Este, eh, perdón, no, la siguiente, la siguiente no, no, vamos a pasar al 8, perdón, disculpen la siguiente y con esto voy a terminar ya, a ver la siguiente va a ver dos más y con eso terminamos y pasamos a las preguntas la siguiente, este, eh, acá no voy a pasar el video pero este es un ejemplo de un, dos carros que chocan ¿Ya? y se si les pasa este video a varias personas las personas ven el video y al final les preguntan a qué velocidad venía el carro al momento del choque. Pero lo interesante es que le cambian la, la palabra. A uno les preguntan a qué velocidad venía el carro cuando aplastó al otro. A qué velocidad venía el carro cuando colisionó. A qué velocidad venía cuando chocó. A qué velocidad venía cuando golpeó. A qué velocidad venía cuando contactó. ¿Vieron el mismo video? Esto se incorpora al momento que se les pregunta. La siguiente. Las velocidades fueron totalmente distintas. Cuando uno usa un verbo más agresivo, la velocidad percibida es 10 millas superior a cuando uno utiliza un verbo menos agresivo. Esto es importante cuando uno interroga un testigo. Las palabras que uno utiliza para interrogar o para preguntar, o las que usa en una exposición, pueden marcar o hacer generar imágenes totalmente distintas e influir en la memoria de las personas. La siguiente. Pasemos, pasemos a la siguiente. La siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Y esta es la, la última, la regla de tres. Esta es, este es muy interesante, es muy práctica y todos la, la, la tenemos. La siguiente, con esto termina. Usen la regla de tres. ¿Qué cosa es la regla de tres cuando vas a alegar? La siguiente. Nuestro cerebro no organiza la información como quiere, sino como está diseñado. Por alguna razón, que nadie sabe, organizamos la información en grupos de tres. La siguiente. Vine, vine vi y vencí. Tres, ¿no? La siguiente. Lincoln, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Son tres, ¿no? La siguiente. Esta es bien interesante la que viene. Esta es la frase famosa de Churchill. Esta es la frase original. Les prometo sangre, sudor, esfuerzo y lágrimas. ¿Ustedes acuerdan la frase así o no? No se la acuerdan así. Se la acuerdan como sangre, sudor y lágrimas. La convirtieron, la de cuatro la convirtieron en tres. Es la que se acuerdan. La siguiente. La siguiente. Hablan del ABC, cuando hablan del abecedario es el ABC, la Santísima Trinidad, son tres. Es más, cuando ustedes le quieren decir a, un, a uno de sus hijos que se porte bien porque está haciendo algo mal, ¿cómo le dicen? A la una, a las dos y a las tres. ¿Por qué es así? No se sabe, pero así organizamos la información. Si ustedes colocan la información agrupada de tres, tengo tres razones por las cuales él no tiene razón. La otra parte debe perder el caso. Uno, tal cosa. Dos, tal cosa. Tres, causan más impacto. Tienes cuatro razones, no importa, agrúpalas en tres. Y vas a ver quién es más persuasivo. Este es un ejemplo de un, de un escrito. Miren, en un, un escrito, la primera vez dijimos, la otra parte no ha probado cuál es la causa del incendio. La otra parte no ha alegado, no ha presentado y ni siquiera ha ofrecido pruebas sobre la causa del incendio. ¿Cuál le suena más persuasivo? El golpe de tres. La siguiente. Bueno, y esto es lo que quería compartir con, con ustedes. Este es un esquema de, una, de un escrito que se hizo justamente agrupando en grupos de tres todo el escrito. ¿no? Agrupar capítulos de tres y luego dividirlo en tres y siempre hasta, ¡Ojo! ¿eh? Si un día tienen que hacerlo en cuatro no pasa nada. Es simplemente... Es, es, sin embargo, sí tener consciente que la agrupación en tres tiene un mayor impacto. Bueno, les agradezco mucho la atención y quedo a su disposición para las preguntas, cuestiones, comentarios que estimen yo lo primero que quisiera preguntar es la gran crítica que le han dado a los que utilizan la psicología con el derecho. Dicen, bueno, o sea, es una herramienta, es un mecanismo, pero dicen, ok, estamos dando herramientas que pueden generar un incentivo perverso para persuadir o convencer una historia que no es cierta. Es decir, eh, por el uso de las emociones, por el uso de evidencia gráfica o por simplemente tener una mejor historia, que tal vez no siendo la verdad, o sea, ¿qué, ¿qué opina usted al respecto de esta crítica? Es decir, es algo que nos parece muy interesante, pero no hay, no, también, al igual que todo, ha tenido sus detractores que vienen y, y tienen un punto interesante. Es decir, estamos tratando de jugar para lograr llegar a un punto que queremos. A ver, primer punto, y creo que es importante. Esto ya existe, existe hace años, se usa hace años, intuitivamente muchas veces, y no somos conscientes de que existe, o no somos conscientes de cómo existe. Entonces, lo primero que yo te diría es, el cerebro humano es así. O sea, tiene condicionantes de este tipo. Y en consecuencia, no saberlo, yo creo que es un error. No estudiarlo es un error. entonces este es el primer punto. El segundo punto, lo que dices es cierto. Como toda herramienta, se puede mal utilizar Ojo, el razonamiento jurídico puede ser utilizado de las maneras más perversas e imaginables. ¿Cuántas veces no has visto razonamientos alambicados, basados supuestamente en teoría jurídica, que se usan para sesgar una decisión? Entonces, lo que uno tiene que tener es el manejo de las herramientas que se utilizan. Y el otro elemento importante es que las emociones, yo creo, sí forman parte del concepto de justicia. Mucha gente digamos, critica el que se usen elementos distintos a la razón. y Mucha gente defiende que los árbitros tienen que ser absolutamente racionales. Yo no comparto esa visión. Yo creo que nuestro cerebro, el ser humano, está equipado con una serie de herramientas, entre las cuales están las emociones. Y las emociones pueden ser buenas para decir cosas. Recordemos, son producto de la evolución, son producto de cómo hemos desarrollado ciertas cosas que en el fondo son buenas y explican nuestro éxito desde el punto de vista evolutivo. Y acá regreso al concepto de justicia. El concepto de justicia para mí es principalmente emocional, desarrollado a través de herramientas que están en nuestro cerebro. Entonces, conocer qué cosa es la justicia es útil para cualquiera. Uno de los problemas que se enfrenta cuando se plantea el uso de inteligencia artificial para decidir casos es que todavía no sabemos incorporar la inteligencia artificial. Ahí para... se está hablando de los árbitros, eh, digamos computadoras o los árbitros virtuales, o los árbitros de inteligencia artificial, eh, uno de los problemas es que no le puedes incorporar emociones. Y yo creo que las emociones tienen mucho que ver con lo que es correcto, con lo que es incorrecto. A veces no lo podemos explicar bien, pero lo sentimos. ¿no? Y entonces cuando uno elimina estos elementos, por supuesto que se pueden mal utilizar, como todo, pero conocerlo, saberlo, y eventualmente utilizarlo de manera responsable, dentro de principios éticos, como debe utilizarse todo en el derecho, yo creo que es, es necesario. Y yo creo que es útil. Y nuevamente, esto es simplemente el estudio de cosas que los abogados hacen hace mucho tiempo. Perfecto. Eh, muchas gracias por su tiempo y tenía una duda. ¿Qué tan recomendable es como abogado de parte o en qué medida se recomienda enfocarse en estos aspectos que, como usted ha dicho, ya han estado presentes desde hace tiempos en los arbitrajes? Pues creo que a todos nos ha pasado que nos quedamos obsesionados y sobreanalizando cada pregunta, cada mirada, cada gesto de un árbitro, por ejemplo, en una audiencia. Y con colegas incluso hemos discutido qué tan beneficioso resulta que nuestras próximas acciones se encuentren condicionadas por ese pequeño gesto que quizás no fue más que eso. A ver, esa es una muy buena pregunta porque nuevamente me regresa un poco a la pregunta anterior, ¿no? Eso existe, o sea, si sí nosotros tenemos eh, limitaciones para, más que limitaciones, capacidad para leer los gestos, es todo lo contrario, tenemos una capacidad natural, ¿no? O sea, cuando tú, imagínense una pareja, ¿no? Llega tarde uno de ellos a la casa y el otro le pregunta, ¿Dónde has estado? Y el otro le dice, con mis amigos en no sé qué. Mírame a los ojos. <risa> no es cierto, no se ha pasado. Ya, eso, eso es psicológicamente demostrable. Cuando las personas te miran a los ojos y mienten, nosotros intuitivamente lo podemos descubrir. Por supuesto que no todos son iguales, entonces no necesariamente un signo de hecho, eh, cuando, yo no me acuerdo si, a qué lado se mueven los ojos Pero cuando una persona Está recordando algo Sus ojos se levantan Hacia arriba, no he visto que, Pero se levantan hacia el lado derecho, si no recuerdo mal Eso es porque estás buscando En tu memoria Si se levanta hacia el lado izquierdo Estás buscando en tu imaginación Estás inventando ¿No? Por supuesto que esto no es no, no puedes condenar a una persona Porque levantó los ojos hacia la derecha o hacia la izquierda pero eso nosotros lo sabemos intuitivamente lo descubrimos eso se llama los creds los creds son no recuerdo la, qué significa la crónica, pero son nuestra capacidad de leer estos signos que dichos pasos han sido una también evolutiva no porque el ser humano es el único ser capaz de mentir con palabras nadie ha desarrollado un lenguaje tan sofisticado que permita mentir solamente el ser humano entonces cuando tú mientes el ser humano eh, puede descubrir la mentira con los gestos y eso te protege porque te permite descubrir que alguien está mintiendo entonces, esto de leer al tribunal si sí es posible ojo, con cautela porque no todos reaccionan igual hay gente que no se le puede leer yo trabajo mucho profesionalmente en competencias de MUT que son simulaciones de arbitraje con eh, actores de teatro perdón, con directores de teatro y es muy interesante porque los, actores, los directores de teatro son como los psicólogos ellos trabajan en generar emociones y en leer emociones. Porque ellos tienen que ver cómo la cara del actor te transmite la emoción o cómo el público reacciona a una situación. Y es muy interesante, cuando yo estoy con este, este director y mira al tribunal, me dice, se da cuenta al toque, muy rápidamente, quién está a favor de tu posición y quién no. Por supuesto que se puede equivocar, pero tiene herramientas para hacerlo. Y algunos te dicen, a esto no lo puedo leer. Hay cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando tú te agarras así, ese es signo de que no te gusta lo que te están diciendo. No siempre. Puede ser que te está picando la cabeza y has hecho esto. Pero puede ser un indicador de que algo está mal. Esto. Y saben, cuando yo estoy en una, en una audiencia y siento que el orador es aburrido, volteo, miro a todos y todos están con la mano en la cara. Entonces hay cosas que se pueden leer. Otra cosa que es muy importante cuando lo lees. Por eso, no le crean al sí y no. Eso no es buen indicador. El ser humano razona en un diálogo introspectivo, te preguntas a ti mismo y te contestas. En consecuencia, el sí y el no, no es lo que afirmación necesariamente positiva a lo que te están diciendo. Depende de la, la circunstancia. Muchas veces se está diciendo qué tonterías está diciendo este chico? sí, qué tonterías está diciendo. ¿No? Entonces tienes que tener mucho cuidado de cómo lo lees. Pero un signo que sí es muy bueno. Es este. Cuando tú entras a un bar y te interesa una chica. Y te acercas a la chica. La chica está, está perpendicular al bar Y tú le dices, hoy te invito a un trago. La chica te mira así, gira la cabeza. No. Y vuelve a regresar. Y tú dices, no, pero vamos a conversar. Y le comienzas a meter letra comienzas a conversar. Hay un momento en que la chica hace esto, ¿no es cierto? O el chico, ¿no? Hace esto, ¿no es cierto? Se voltea y se pone frente a ti, ¿no? Ese giro de cuerpo es un signo que se lee como, ya conecté. Ya conecté contigo. Y el... el los árbitros pasan lo mismo. Tú estás hablando, usualmente el, el, el, los arbitrajes es una mesa en uno. El tribunal está arriba y las partes están al costado. Y el tribunal está perpendicular. Pero si el tribunal comienza a interesarse, comienza a girar. Si los tres giran, te están captando, te, te, te están prestando atención. Están enchufados con lo que estás diciendo. Y el mejor estilo, y eso tiene que ver con la empatía, no es el estilo agresivo, sino es el estilo conversacional. Que es que tú desarrollas la capacidad de hablar como si estuvieras conversando, entonces es muy empático. El ejemplo que yo siempre uso es háblale al tribunal como si estuvieras tomándote un café con una persona que respetas mucho. Y si el tribunal gira, es que ha conseguido tu objetivo. Te están prestando atención y están siendo empáticos y tú estás siendo empático con él. No sé si eso contesta a tu pregunta. Primero a Alexander y después va Andrés. Muchas gracias, profesor. Un saludo hasta allá y también un saludo a los que están en la universidad. Es una comunidad muy pequeña, entonces todos nos, todos nos conocemos. Yo, yo comparto, digamos, la base en la que está fundamentada eh, toda esta teoría, el Behavioral law and Economics, la Escuela Realista, digamos, de Jerome Frank. Y, y creo que sí es eh, práctica también. A mí me gusta mucho en lo que puedo utilizarla, en, en, en, en, en, cuando puedo también leí la tesis esta que asesoró de comunicación persuasiva para litigio arbitral, entonces estos elementos de teatro también son muy útiles, pero mi pregunta ahí es, eh, nuestra profesión es eh, especialmente conservadora, mm. eh, y, y se respetan mucho las antiguas fórmulas artísticas. Calle, la forma de dirigirse al tribunal y hacer eh, las exposiciones, sí. y, y para algún sector, eh, el agregar estos elementos de, de, de teatro eh, podría ser percibido como, como informal o como, o como poco serio en algunos casos, y, y lo que me gustaría saber es qué experiencias ha tenido en eso, no solo, no solo el resto de integrantes del equipo y los árbitros sino que los clientes que, que, que podrían percibir que, que lo que hay ahí no. es un, un, un poco de falta de de, de formalidad. En... Es, es una excelente pregunta porque me ayuda quizás a, a, a, a, no sé si la palabra es moderar, pero explicar mejor a lo que yo me refiero. El uso de estas herramientas no significa que tu presentación va a ser teatral o teatrera. Al contrario, acuerden lo que les he dicho, conversar con una persona a la que respetas mucho. Eso implica un ámbito de formalidad, que tienes que respetar porque puede ser mal percibido. Entonces, es muy importante que no juegues este juego como pararte y hacer un show, ¿no? Y gritar y mover los brazos de esta manera. Si ustedes ven, eh, los equipos que entrenamos con Malcom Malca, que es quien escribe el libro que tú, que tú has mencionado, no hacen eso. No lo hacen de ninguna manera. Es más, son bastante formales, empáticos, pero formales. Las herramientas te sirven para... Manteniendo el espectro en el cual tú vas a presentar el ambiente que vas a presentar. Eh, mantengas la, la característica persuasiva y evidentemente lo que si tú quieres ser empático, lo que no debes hacer es romper un patrón que es considerado convencionalmente aceptable. Entonces yo no planteo que uno grite o suba. Al contrario, justo les dije no griten, conversen. Lo que con, conversen de manera muy respetuosa, pero conversen. Y de hecho, cuando el tribunal se engancha y comienza a dialogar, es la mejor parte de las audiencias, cuando tú conversas con el tribunal. Entonces, por ejemplo, los, lo, la, la gente de teatro lo tiene muy, muy claro. Tú puedes tener una acción, una, una actuación sobreactuada. Pero tú puedes tener una actuación muy conservadora. Lo importante es identificar las herramientas que te permiten lograr. Los, los, la gente de teatro lo, lo, dice, lo, lo, lo dice así. Básicamente, el teatro es, dice, con la palabra se hace. La palabra es verbo ¿no? y no solo es el verbo hablar, son otros verbos. Entonces con la palabra tú seduces, enamoras, asustas, ruegas, pides, explicas, describes o persuades y todos los demás verbos que se le pueden ocurrir. Y cada uno de estos verbos tiene acciones diferentes o formas de acción diferentes. O sea, la palabra... Decir apaga la luz no es lo mismo que decir me apaga la luz. Tiene una connotación distinta a las palabras. Porque la forma como tú la actúas genera un impacto. Entonces tienes que encontrar cuál es. Entonces, la, acá el verbo básicamente, principalmente es persuadir. El de los testigos suele ser explicar. El, de, el del abogado suele ser persuadir. Entonces la pregunta es cuál es el conjunto de acciones que para esa audiencia es más persuasivo. De repente para otra audiencia, una audiencia más no sé, menos lega en derecho, tienes que usar otras herramientas. Pero para un árbitro, que como bien dices, suelen ser conservadores, como los jueces, que suelen ser conservadores, tienes que modular el discurso y armarlo de una manera en la que... Entonces, por ejemplo, cuando yo les digo de un eslogan, por eso les dije, no repitas el eslogan 20 veces. Lo dices una vez y explicas qué significa. Y lo pones en contexto. ¿No? Y tienes que tener mucho cuidado en ser empático con tu eslogan, que no sea insulto. No Yo una vez cometí un error, bueno, lo cometí con mi socio, hicimos un PowerPoint y dijimos el pez por la boca muere, lo cual estaba bien, pero pusimos una imagen de Nemo en la pantalla y al tribunal no le gustó, al tribunal no le gustó. ¿no? Era, estábamos en proceso evolutivo de descubrir todas estas cosas ¿no? y hemos aprendido muchísimo de que esas tipo de figuras, esos fuegos artificiales exagerados, no son necesariamente buenos. Lo que tienes que saber es modular. Si tú lees el libro de Malgon, es lo que explica. Malgon no plantea acciones teatrales eh, agresivas o, o, o exageradas. Al contrario, te plantea utilizar la herramienta del actor para entender lo que hace el abogado. No sé si eso contesta a tu pregunta. Gracias, profesor. Eh, tenía, eh, una, tengo una, un comentario que me parece interesante porque aquí estamos en una universidad eh, donde tendemos a, a, a premiar las actitudes racionales eh, y, y las ideas que, que nos ha presentado hoy eh, nos dan muchos cuestionamientos. Y el primero que quería traer, pues de, de eso se trata, creo que hacerse preguntas, ¿no? Es el, el himno de la universidad. Y la segunda estrofa, o la tercera, bueno, una de las estrofas a la mitad, dice, la justicia es anhelo de todos, no es el, hombre, el, el odio del hombre agraviado, ni se busque con lodo o con fuego cimentar algo que está ensangrado. Me pareció muy, me, lo, cuando usted estaba mencionando sobre la justicia y las emociones, me, me pareció muy chistoso acordarme de esto, porque lo cantamos aquí por lo menos una vez al año, y, y entonces... Eh, me pareció que, que vale la pena eh, pues, explorar estos confines de, del saber y de, del actuar uh -huh. humano. Yo creo que es sumamente importante entender la relación entre la psicología y la justicia y, y el derecho. Eso es ineludible. Ahora, uh -huh. usted lo ha planteado tan, tan claramente que, que aunque tal vez no es, algunos no estemos de acuerdo, lo mínimo que podemos hacer es irlo a estudiarlo ¿no? e, e investigarlo. Entonces, sí... Sí, completamente de acuerdo con usted que hay que hay que entrarle a esto. O sea, que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. No uh -huh. no podemos no, no, hacernos los locos de, de esto después de que nos la, ha presentado usted esta esta cuestión. Y, y entonces yo, a mí me, me dado que somos tendemos a ser los abogados más racionales y más eh, conservadores. Me da la impresión de que ese es un excelente argumento para la inteligencia artificial. Eh, los juzgados de arti eh, inteligencia artificial, en particular la, la posibilidad de escoger que seamos juzgados por tribunales con, de inteligencia artificial, pues por máquinas. Eh, me da la impresión de que eso tiende a usar más la información que está ahí y, y usar menos la, la emoción. Eh, una pregunta, ¿cómo hacemos cuando, no sé si eh, aviso usted, en, la, en la, los cómicos ingleses hay, hay cosas muy chistosas, ¿no? De... Me acuerdo una de, estaba este Mr. Bean, ¿no? el, el personaje de Mr. Bean. Eh, a, a, ¿Cómo se, alguna se lo voy a mandar para que lo pueda pero, pero ver? pero No, sí, lo, lo, lo, me encanta Mr. Bean, o sea, me, me, sí, sé, eh, me, me no, conozco casi todos sus su sí, ¿cómo? ¿Qué pasa cuando las, los dos abogados es, saben esto, no? ¿Qué pasa cuando oh. los dos abogados están plenamente conscientes de, de, de esta situación? Como, porque eso estamos como suponiendo un poco que una parte no conoce muy bien, la, el otro abogado sí conoce bien, entonces, pero ¿qué pasa cuando los dos, son, cuando los dos conocen esta situación? Gracias. A ver, hay, hay varios elementos en, en, en lo que dices que me parecen muy interesantes y, y, y al final voy, voy a, lo, a lo de tu pregunta. ¿no? Eh, a ver, a, a, a qué, yo tenía una evolución, yo, yo, yo fui un bueno, soy todavía un Loan economics que fue evolucionando de Chicago al austriaco, digamos, que básicamente tiene un planteamiento muy muy, muy racionales, ¿no? O sea, es bastante racional. Y, y, y cuando fui descubriendo esto, yo tuve cierta resistencia al behavioral al Loan economics, y decía, no, esto no me termina de convencer, porque atenta contra la racionalidad. Pero ya cuando, cuando tú profundizas un poco, tomas, tomas en cuenta dos cosas. Uno, la evolución es un proceso accidental, porque, porque la, la, la evolución no ocurre porque alguien, bueno, nosotros, digamos, si, si, digamos si, si uno cree que hay una inteligencia divina que la orienta, perfecto, pero es un proceso que a pesar de que es accidental, porque ocurre por mutaciones, ¿no? va sin embargo perfilando un resultado consistente con la racionalidad. O sea... Los zorros son blancos en la nieve, no porque alguien diseñó un zorro blanco, sino porque evolutivamente el zorro fue sobreviviendo más cuanto más clara era su piel. Y entonces se produjeron, se reprodujeron. Y arrojó un resultado racional de actos que no tienen ningún elemento racional. Estas emociones de las que hablamos también son evolutivas. Y en consecuencia, por eso es que Kahneman, Kahneman si no recuerdo mal, lo dice, hay una racionalidad profunda y una racionalidad consciente. Es decir, estos elementos con los cuales nosotros reaccionamos, por ejemplo, un incendio salgo corriendo, es racional profundo. Lo que pasa es que está diseñado en nuestro sistema, en nuestro sistema mental, para que funcionara automáticamente, porque si me pongo a pensar qué hacer frente a un incendio, imagínate que no tuviéramos emociones, me quemo, porque mientras analizo qué hacer y no tengo miedo, me quemo. Entonces uno tiene estos elementos que tienen una evolución racional. Claro, que no es la razón como la de, pero que, que es consistente con un presupuesto de racionalidad. Y es un primer punto que es importante tenerlo en cuenta. Por supuesto que también puede ser consistente con un principio de racionalidad. Nosotros todos tenemos instintos comunitarios que explican la familia y hoy día creo que uno de los problemas que tenemos es que la sociedad económicamente ha evolucionado más rápido que lógicamente y entonces hoy día se ha vuelto como el sentimiento comunitario se ha vuelto como un con, un, un, un, un un sentimiento masivo que las empresas están obligadas a ser solidarias con todo el mundo ¿no? pero, pero eso es, y eso dicho de paso tiene una fuente emocional emotiva que está en nuestro en nuestra caja de herramientas oye los demás claro cuando estás en la caverna y no hay mercados tu única salvación frente a un riesgo es la comunidad. Entonces ahí se desarrollan espíritus. Y eso ha quedado hasta la familia. Por eso es que la madre protege al niño sin una transacción de mercado. El niño no tiene que pagarle por alimentarlo. La emoción comunitaria, el instinto materno te protege. Y es increíble. Ustedes leen la teoría de sentimientos morales. Adam Smith lo dice así. Lo dice con toda claridad. Dice: Qué bueno sería que todas las colaboraciones necesarias se logre a través de del amor, la generosidad, pero eso no es posible en la gran sociedad. Bueno, y eso hay que tenerlo en cuenta, hay que considerar todos estos factores. Ahora, eh, ¿qué pasa cuando los dos lo utilizan? No, que a mí me parece muy bien. Este es como decir, oye, el, no tenemos que saber bien derecho. Entonces uno dice, bueno, uno sabe más derecho constitucional que el otro, tiene un caso constitucional, oye, puede ser que uno sepa mucho constitucional y el otro casi nada. Lo ideal sería que los dos supieran para que el derecho de defensa de sus clientes esté bien protegido. Lo mismo pasa con esto. Yo creo que conocerlo te da las herramientas y creo que es bueno difundirlo como algo general. Te da las herramientas y eso es muy interesante. En, en, en Perú este asunto del uso de destrezas legales, teatro, psicología, se ha difundido mucho. Y me parece muy bien que se difunda, como el loan Economics en su momento. ¿no? Porque te da, le da herramientas a los abogados para poder enfrentarse unos con otros con igualdad de armas. Digamos, ¿no? Entonces yo creo que debe ser parte del conocimiento general. Y nuevamente, pueden ser muy mal usados. Reconozco. Yo, yo, una persona que tiene muy, man, muy buen manejo de sesgos puede efectivamente engañar a alguien. Pero también, ustedes habrán escuchado varias veces, los abogados que inventan latinagos que no existen. Para tratar de convencer... Y yo les cuento más de una vez, me quedo sorprendido cuando me digo, ¿y ese latinago que has dicho No, me lo acabo de inventar. Entonces, claro, todo se pudo usar mal. Todo se pudo usar mal. Y ahí, digamos, la, a ver... Las herramientas y el conocimiento no es un sustituto de la ética, se complementa con eso. O sea, si tú no tienes un pensamiento ético, por supuesto, puedes usar mal todas las herramientas que te da Pero eso no significa mejor estar en la ignorancia para que no usen mal las cosas. Porque con ese argumento, al contrario, perdemos la posibilidad de hacer mejor las cosas. Yo voy a hacer una pregunta que creo que... Toma un poco de varias cosas que han preguntado y que quizás son varios matices de, de una pregunta, pero la mía está enfocada un poco en la experiencia y es que eh, cuando usted como árbitro detecta y, y, y se lo planteo específicamente en su experiencia que alguien está usando esta herramienta y está persuadido, eso no le hace pensar o ser suspicaz de decir estoy persuadido por el argumento o por la herramienta. O no le añade esa capa, digamos, usted que ya conoce la herramienta y si no, usted quizás nos puede eh, compartir si eh, otros colegas con quienes ha compartido tribunal han tenido esa misma sospecha cuando detectan que usan una de estas herramientas y, y son tan evidentes eh, que que al final puede llegar a tener un efecto un poco contraproductivo porque eh, ¿verdad? Es, es, es, se, se vuelve motivo de sospecha. ¿no? No, no sé si lo que me convence es el argumento o la forma en la que me la están planteando. A ver, eh, es, es, es una buena pregunta porque y, y un poco está en el, en el, en el mismo ámbito de... Usualmente el rechazo es porque uno percibe que hay algún tipo de manipulación o conducta indebida en el uso de la herramienta. ¿no? Eh, tiene que Y ahí comienza a entrar al lindero del, del, del uso ético de las herramientas. ¿no? Eh, yo, yo te contestaría diciendo: yo no solo creo que. A ver, usar un buen castellano correcto es un elemento, es, es un elemento persuasivo. Los errores a la hora de hablar, los errores gramaticales o los errores de construcción. Eh, te hacen perder persuasión. ¿Por qué? Porque el que te está escuchando detecta el error y se distrae. Entonces, uno tiene que hablar un buen castellano, tiene que hablar un buen español, hacer una buena construcción. El español es una herramienta comunicativa. Esta también es una herramienta comunicativa. ¿no? Eh, y como tal, digamos, es útil. Si es que es bien utilizada y es bien manejada. ¿no? Este... Y es útil saberlo tanto para usarla correctamente como para vacunarse contra el uso incorrecto de la herramienta. Lo que dices es totalmente cierto. En general, en el, el mundo arbitral es un mundo muy conservador. En general, los árbitros suelen ser personas conservadoras. Y los árbitros exitosos suelen ser conservadores. Siempre están al medio de todo. no Entonces, claro, suelen ser personas que no les gusta, que les hagan mucho apaviento, que dicen, creen que no están cegados Yo, mira, yo he estado, yo he estado con árbitros de todo tipo, con experiencia de los más experimentados del mundo, con menos experiencia de distintos países, de distintas culturas. Todos creen que no, no, no, no nada los sesga. Y te digo, todos los sesgan, a, to, menos, a todos, todos Todos son sesgados. En algún nivel, todos somos sesgados por distintas razones. Entonces conocer la herramienta. O sea, yo, yo, soy, yo, la ventaja que tengo muchas veces contra otros no tienen herramientas es que digo, no, no, este es este cego de retrospectiva. Esto es de retrospectiva. O sea, yo tengo que ir más allá. Yo no me puedo. Entonces mi colega me dice. No, pero mira, si ahora se sabe que estás usando la herramienta que tenía hoy día. Estás usando el conocimiento que tú tienes hoy, pero eso no lo sabía el fulano cuando desarrolló la conducta. Entonces a mí me ayuda mucho eso. A, a mí me ayuda. O sea, yo, yo he visto gente. O sea, a mí me han hecho llorar una vez un capitán de un barco para tratarme de convencer de que el barco sabía era un barco que lo acusaba que acusaban, era una compañía de seguros que decía que el barco lo había hundido y, y el capitán contó la historia del hundimiento y se echó a llorar dicho de paso era un muy mal actor con lo cual fue claro que estaba llorando pero estaba llorando mal digamos que estaba fingiendo pero eso eso eso es terrible o sea de hecho perdieron el caso de hecho perdieron el caso no no no no persuadieron a nadie entonces claro lo que dices es, es correcto depende pero si, si, si tú ves ser conversacional, por ejemplo, que son las cosas que yo, que yo propongo, ¿no? Estar hablando como estamos hablando en este momento con el tribunal. Donde tú reflexionas con un nivel sencillo, con una gestualidad controlada, no exagerada, ¿no? con, con, con, con, con, con un manejo de manos que ayuda a explicar las cosas, que le ayuda al tribunal a entender. Eh, ahora hay justo una pregunta en el chat que aprovecho para, para contestarla de, de, de una de, de María Lilia, que es. Dice, y, y en el mundo virtual, en el mundo virtual, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con las manos, porque las manos no se ven igual cuando haces esto. ¿Dónde colocas la cámara? Y esto es bien importante. Miren, hay gente, o sea, yo estoy en audiencias donde la cámara está así. ¿No han visto? Ya. Esto en el cine se usa para generar terror. ¿No? La imagen de abajo. Y por alguna razón se usa. Entonces, todo asusta pues, cuando eso se distorsiona las cosas. Entonces, por ejemplo, saber manejar la herramienta visual, que es una otra forma de comunicación, es perfectamente legítimo. Es perfectamente legítimo el uso de la luz. cuando hemos tenido audiencias eh, virtuales en, en arbitrajes. Cuidamos mucho el tema de la luz, el estar centrado, la forma de usar la voz. ¿Por qué uso esto? Porque cuando no se escucha con nitidez se pierde persuasión. Y todas esas herramientas son legítimas. Entonces, y no, no creo que ningún árbitro diga, no, él usa, ah, está poniéndose esto para impresionarme más. Pero puede ser que haya alguno que lo haga así. Entonces, ahí, ahí mi, mi, mi, mi, mi punto es, sí, hay que tener cuidado. Eh, como todo, tienes que usarlo de una manera adecuada en, un, en una atmósfera conservadora. Tienes que entender a tu audiencia y pensar cómo actúas con esa audiencia. Las audiencias son distintas y actúan diferente. Entonces, tú un programa para niños o un programa para... Digamos, la audiencia de The Crown no es la misma audiencia que tú usas para Rick and Morty. Es decir, son audiencias creadas de manera diferente y tienen una estructura comunicacional. El arbitraje tiene su estructura comunicacional con la cual hay que tener cuidado para poder hacer bien tu trabajo. Bien, le hago una consulta. Eh, yo una vez leí a un autor, Facundo Manes, que es argentino, neurocientífico, que explicaba que la decisión eh, en general tiene un componente de casi un 80% emocional. Eh, obviamente marcado por todos los sesgos cogn cognitivos. Retomando lo que decía Andrés sobre la inteligencia artificial y la ventaja de la inteligencia artificial sobre eso, me fui a la película Zully, <ríe> en donde reproducen el accidente aéreo y eh, bueno hacen la comprobación del accidente desde la inteligencia artificial y la comprobación del accidente desde eh, el manejo humano del mismo accidente. Uh -huh. comprobando una diferencia que se basaba en la experiencia humana y en el error humano Correcto. desde esa mezcla de sesgos cognitivos experiencia humana y tomando obviamente que cada árbitro está sesgado por su antropología o por su cultura nacional o y las partes en el arbitraje también cómo podríamos hacer una distinción o no sé si un, una evaluación de ventaja y desventaja entre la decisión artificial y la decisión humana, pero por lo menos sopesar eh, esas diferencias y qué es lo que usted considera al respecto. A ver, el, el, el ejemplo de Zuli es un excelente ejemplo, dicho hace paso, es un ejemplo justamente del sesgo de retrospectiva, porque a él lo juzgan no considerando la alternativa estudiada por otros pilotos o análisis de máquinas que decían que hubiera podido llegar a un aeropuerto y aterrizar y no aterrizar en el río Hudson y, y Zully hace algo que es muy lógico que además yo he visto el video original que es muy parecido al de la película muy muy parecido, es mucho más largo ¿no? es mucho más largo, menos claro en la película evidentemente, pero básicamente lo que dice es que el ser humano tiene que tomar una decisión, tiene que calcular el error y tiene que tomar la decisión en función a un lapso de tiempo que no tiene una máquina, entonces no... Y, y, y más, porque a él lo hacen comparar con inteligencia artificial y con pilotos que ya sabían que les iban a golpear los pájaros. Entonces, decían yo, ya sabían qué tenían que hacer. Y él le dice, no, no, no, tienen que darle un espacio, porque las personas tienen que pensar si se equivocan o no se equivocan. Y pueden no tomar la mejor decisión, porque no pueden tomar decisiones automáticamente. Entonces, desde de ese punto de vista, yo, yo, yo, digamos, básicamente eh, lo, lo, lo que diría es, eh, es difícil, es, es, es difícil... Yo sí creo que el factor emocional es importante en la decisión. El factor emocional, evidentemente, revisado por la razón. Es, es, es lo que dice Adam Smith, curiosamente, sin haber tenido todas estas herramientas. A Adam Smith lo que te dice es, la primera reacción es emocional, como lo es. ¿no? Y la segunda es el espectador imparcial, la razón, mirando, evaluando y diciéndote, ¿estás seguro que esto es lo que tienes que hacer? ¿No? Y, y lo que, estas cifras que dice 80 a 20 varían, porque depende mucho del tiempo. Si, si, si, si yo fuese un juez de estos que tienen que decidir en la misma audiencia, ¿no? posiblemente mi decisión va a ser más emocional que si soy alguien que tiene seis meses para redactar un laudo. Es diferente. Porque los elementos racionales permiten... El espectador imparcial afecta mucho más tiempo las emociones. Y filtra mucho más cosas. Entonces... Te ayuda a, a, a, quizás a... Pero por otro lado, el elemento emocional para mí es importante. Muchas veces las emociones están vinculadas a lo correcto o lo incorrecto. Entonces te ayudan a decir, oye, pero esto no es correcto. ¿Por qué? No, no me parece correcto, ¿no? Este, como como usted, hay una teoría jurídica que se usa mucho en el arbitraje, que es la teoría de los actos propios. ¿no? Y, y la gente dice, pero ¿por qué? Y nadie sabe bien qué es. Mi, mi, mi, mi esposa Cecilia O'Neill ha hecho una tesis ahorita sobre la teoría doctoral, sobre la tesis de los actos propios, con la conclusión de que la verdad no sabemos bien qué cosa es, ¿no? Pero cuando uno ve, la teoría de los propios tiene una base emocional. Oye, tú no te puedes contradecir. <risa> y, y eso es emocional. Yo me imagino en las cavernas lo importante que era no contradecirse, donde no había documentos, contratos, nada. Y, y, y, y viene con nosotros. Agarren a uno de sus hijos, que un día agarró una manguera y comenzó a jugar con el barro en el jardín, y a ustedes les pareció muy gracioso. Ay, qué lindo, cómo juegan con el barro. Y un día no les gustó. Y se molestaron. ¿Y qué les dice a tu hijo? Pero si tú me dijiste que sí podía. O tú nunca me dijiste que no. Les dicen eso. Y ellos no han estudiado derecho ni de teoría de actos propios. Porque, eh, digamos, ellos están... No todos tenemos interiorizado eso. La teoría de actos propios, en mi opinión, es una derivación de una emoción o un sentimiento de que contradecirse es malo que tiene un contenido valorativo importante, tu, tu, la confianza es importante, y a partir de ahí ya lo hemos convertido en una teoría jurídica. ¿no? Pero es bien interesante ver que no se pueden separar las dos cosas, que, que las decisiones no son, no es que son racionales, que son emocionales racionales al mismo tiempo, y, y tienen elementos de las dos cosas, y yo creo que las dos se complementan. Entonces cuando vas a la, a la inteligencia artificial, de la cual yo soy un gran defensora, yo sí creo que es posible mejorar muchísimo los sistemas y que uno de los retos de la inteligencia artificial es cómo incorporar estos elementos cuasi valorativos o valorativos que se incorporan a través de las emociones. Pero también se puede, yo, yo creo que se puede hacer, si un cerebro que es un proceso químico físico lo puede hacer, algún día una máquina podrá hacerlo. ¿no? Y poder, o sea, podremos duplicar las consecuencias emocionales. ¿no? Entonces, el, el, el punto es, depende de qué inteligencia artificial y en qué momento. Yo sí creo que la inteligencia artificial sin emociones es completa, ¿no? Pero es una herramienta muy útil porque te ayuda a entender bien que los procesos tienen una cierta lógica. Y la lógica es importante porque le da seguridad a los procesos de decisión. En cierta forma, notaba que cuando hablábamos la estábamos dirigiendo como a los abogados y, y en cierta forma también a que los jueces tuviesen propia conciencia. Algunos hablaban también de que los jueces son bastante conservadores, pero también Andrés hablaba también de las universidades. Mi pregunta va a la academia en sí. O sea, si uno ve, por ejemplo, su presentación, uno ve que usted afirmaba esto de siempre ha estado allí, hacía referencias, por ejemplo, teóricas a Adam Smith, que son valiosísimas y que hoy en día han sido comprobadas casi científicamente, pero... En, y que también en la, en, en la educación, incluso latinoamericana latinoamericano, uno ve que hay un auge de la argumentación jurídica, que de lo dan economics, etcétera, pero sí se sigue haciendo ese énfasis de que la educación jurídica en sí misma se enseña sistemáticamente y no aporéticamente, y que a veces no se hacen esos juegos de los avances de esas disciplinas con la propia enseñanza jurídica tradicional. Entonces, mi pregunta es, ya así como... Eh, como que si fuese un legislador que usted tuviese el poder como transformar la educación jurídica aunque sabe que se han hecho grandes esfuerzos ¿qué usted haría para que los jóvenes que están entrando a las universidades incluso en los estudios de posgrado puedan aprovechar de la mejor manera todos estos conocimientos? Y gracias por la excelente presentación Bueno, yo, yo soy un ferviente creyente en el orden espontáneo, entonces como legislador no les voy a decir nada porque sería un orden construido pero les diría que si yo quisiera hacer una propuesta para competir con otras propuestas, creo que la aproximación interdisciplinaria para mí es, es central, es medular. Eh, creo que el, el, el, el derecho, eh, y, y quizás voy a ser un poco crítico a los abogados, sea sobredimensionado como ciencia. ¿no? Es decir, el derecho en el fondo estudia una creación humana. Es decir, los, la, el estudio, eh, la, el, la ciencia jurídica es un estudio de una creación humana que es el derecho. Entonces, eh, desde ese punto de vista, es un estudio de un estudio que se ha hecho. Y como bien decía Félix Cohen, ¿no? eh, la el, el afirmación de que el opio hace dormir porque tiene un principio somnífero no te dice nada. Y si ustedes ven las definiciones jurídicas son muy parecidas a esa. ¿no? El acto jurídico, es la declaración de voluntad que... No dicen nada, la verdad. Dicen, es, es, es, es lo que es, porque es lo que es, ¿no? Y yo creo que la parte interdisciplinaria nos ayuda muchísimo, ¿no? Y, y yo creo que en eso, el aporte de la escuela norteamericana, de los LOAN, que no son solo LOAN Economics, sino LOAN Anthropology, LOAN Sociology, LOAN Economics, LOAN y LOAN Technology, LOAN todas las cosas, nos hace pensar que el derecho se puede enriquecer muchísimo más con una visión mucho más interdisciplinaria. Yo, yo soy un fanático de lo interdisciplinario. En parte, lo que me gusta de mi carrera de árbitro es que los que actuamos en el arbitraje sabemos que es una actividad interdisciplinaria. ¿no? O sea, yo tengo que aprender ingeniería para saber cómo funciona. Y el derecho no se puede entender bien. El derecho de construcción no se puede entender si uno no entiende algo de ingeniería. Yo siempre he dicho que los ingenieros saben más derecho de construcción que los abogados. Este, porque entienden por qué se hace así. ¿no? evidentemente pierden algunos elementos jurídicos pero entienden el por qué la regla jurídica tiene que ser así por qué el contrato se redactó de tal manera y yo sí creo que este elemento es muy importante yo sí les diría destrezas legales con herramientas de teatro, de arte, el, el arte tiene una capacidad tremenda de, de, de enriquecer al derecho ¿no? eh, es un espejo en el cual uno se ve reflejado yo he dictado cursos de cine y derecho y la verdad es impresionante lo que los alumnos pueden aprender porque el derecho no se presenta en un examen como el que nos toman, que es un papel en el que nos ponen un caso y nosotros tenemos que resolverlo. En la realidad, el derecho se presenta en circunstancias políticas, psicológicas, económicas, que uno tiene que entender. Las películas reflejan mejor las emociones de las personas, el decirle al cliente qué pasó. Esas cosas son parte del proceso de aprendizaje de un abogado. Y yo creo que, nuevamente... El arte, la psicología, la economía, la tecnología, todos estos elementos tienen que enriquecer. Yo me atrevería a decir más de la mitad de los cursos de una facultad yo de tendría que tener un contenido interdisciplinario, si no todos. Profesor Bular, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los asistentes. Ha sido un placer y una excelente conferencia, así que la disfrutamos mucho y súper agradecido. No, Muy buenas a tardes. Muchas gracias y hasta la próxima. Espero que sea. Gracias, a gracias.